El lenguaje es la casa del ser. En su morada habita el ser humano. Los pensadores y poetas son los guardianes de esa morada. Su guarda consiste en llevar a cabo la manifestación del ser, en la medida en que, mediante su decir, ellos la llevan al lenguaje y allí la custodian. Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. La cuidadosa construcción conceptual de la realidad y el diálogo justificado racionalmente se sustituyen ahora por un lenguaje puramente emocional compuesto de exclamaciones, imprecaciones y deseos. Una sucesión de signos agolpados e inconexos, neonomatopeyas, impactos visuales y emoticonos. ¿Qué es lo que quedó del concepto? Ya no se trata de la batalla titánica entre las ideas del transmundo de Platón, concebidas como la auténtica realidad separadas de las cosas del mundo sensible, y las intuiciones nietzscheanas que captan y expresan con radical intensidad poética la plenitud de la vida en todos sus aspectos, igual los luminosos como los terribles. Tanto a partir de ideas como también de intuiciones, a veces se han erigido sistemas especulativos, vacíos y estériles, pero cuando ideas e intuiciones se utilizan con lucidez y genio, se demuestran como la única herramienta con la que poder elaborar nuestras respuestas y propuestas de sentido. De la fecunda combinación de intuiciones y conceptos, surge también toda la creación literaria y artística y la laboriosa construcción del saber humano, la diversidad de las filosofías y la ciencia la acumulación de conocimiento y experiencia que han sido transmitidos a lo largo de la historia a través de una enseñanza compartida y plural que ha ido dando lugar a los diversos mundos en los que cada individuo o cultura habitamos. Ahora, tras comprender el valor de la educación emocional, no hemos de olvidar que el aprendizaje conceptual nos dota de una visión más comprensiva y crítica de las cosas, y hemos de señalar las carencias y consecuencias de un modelo que se reduce a sólo conmover o emocionar al que aprende. De todos los usos posibles del lenguaje, solo tiene valor de prueba aquel que se utiliza para hacer afirmaciones sobre el mundo. Es con él con el que construimos los argumentos y justificamos racionalmente nuestras ideas. La racionalidad se convierte de este modo en la base de un sistema de debate deliberativo y en un puente que se transita en común posibilitando el diálogo y el triunfo de la mejor idea pero cuando todo se reduce a apelaciones emocionales, amenazas, órdenes o deseos, se dinamitan los puentes y el intercambio de ideas se sustituye por un monólogo solipsista. Vivimos un tiempo dominado por iconos, muecas y manoteos. El ser humano, que habitaba la casa del ser por su capacidad de usar un lenguaje abstracto con el que daba cuerpo a su concepción del mundo, Parece haber perdido el habla y ya solo emite sonidos. Hace espamientos en el aire y ya no designa. Como mucho, acierta señalar con el dedo. Vuelve a pensar con los ojos y las manos y como resultado es incapaz de sustraerse a lo inmediato. El diálogo racional que nutre las relaciones humanas, que es la base de las instituciones culturales y políticas, decae y es sustituido por un bombardeo de emoticonos por la expresión de una sucesión de estados de ánimo que arrastran al individuo que ha quedado despojado de aquello que le servía para poderlos gestionar. Cuando el sabio señala a la luna, el necio se fija en el dedo, dijo Confucio, pero si los conceptos poco a poco se extinguen, no nos quedará más herramienta que el dedo del necio.